de King, el altaqueta digital Arenedon, Karenigurko o Eta, Partecachecos, Párvora Terrástea, Nayirsandugu. Nos alegramos mucho de volver a encontrarnos, además en, en Donostia, en este, en este espacio tan maravilloso que CUTSA que nos ha puesto a nuestra disposición. Y os agradecemos que, que participéis en esta jornada taller, que queremos que sirva como espacio que, permita, que os permita a las organizaciones del tercer sector social de Euskadi reflexionar y avanzar sobre cómo os podéis apoyar en la transformación digital para cumplir vuestra misión de transformación social. Y para la apertura de la jornada contamos con Maite Peña, diputada de Políticas Sociales de la Diputación Foral de Bipuzpa, con Elena Rosales de vipuzcoa Cucha Solidaria de Cucha Fundación y con María Nola Barreta, directora de Servicios Sociales del Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales de Gobierno Vasco. Es que es ricasco. Quiero ir en mi aquí. Yo no estoy eta eta es que me cáscobas, no tengo el aukera, es un asco, 21, eta 21, 21, 21, 21, hablan chico la que se eh, va oso y e, e, eh, que que en eh, la digitalización eh, yo creo que es una cuestión eh, que hay que abordarla desde diferentes eh, perspectivas no y estamos muy acostumbrados a que se, abra, a que se hable de, de digitalización en muchos ámbitos, igual en el ámbito eh, de las eh, políticas sociales esto ha llegado con un poco de, de retardo, ¿no? no se ha considerado eh, que era una cuestión prioritaria pero la digitalización ya estaba sobre la mesa en el ámbito de las políticas sociales también antes de la pandemia, que parece que ha aparecido todo en el momento de la pandemia, y no es así. Y tiene muchas cosas buenas, la digitalización, pero también tiene riesgos, tiene peligros. Y a mí me parece, bueno, voy a estar muy, muy atenta a las recomendaciones que se presentan y al estudio que se ha realizado, porque eso me parece clave, ¿no? Eh, ¿Para qué queremos la digitalización? ¿Para qué queremos avanzar en la digitalización? ¿Con qué objetivo? Y sobre todo, ¿de qué manera? Y hacer ese análisis pegado a la realidad y teniendo muy en cuenta cuál es el objetivo y cuáles son las características de las entidades a las que, a las que va dirigidas, pues me parece que es eh, fundamental. Porque la digitalización sirve para conectarnos mejor, para comunicarnos mejor, para generar sinergias, para optimizar recursos, eh, para, para ser más eh, efectivos, pero también tiene otros riesgos. Y es que se convierta en eh, instrumento eh, con potencial eh, exclusor. ¿no? Y eso lo hemos visto eh, en la pandemia y si hay un ámbito en lo que eso no debe de tener cabida... Pues es precisamente el de las políticas sociales... ...ninguno diría yo, pero eh, específicamente el de las políticas sociales... ...y en el abordaje de ese avance de la digitalización... ...tener esto presente... ...pues es algo desde luego imprescindible... Eh, ...como decía, eh, es algo... ...la digitalización que ya estaba eh, sobre la mesa... ...antes de la llegada de la pandemia... ...y es algo que se está trabajando en diferentes ámbitos... ¿no? ...bueno, pues eh, en los programas de Torquio Suna de la IX ...en la Diputación estamos trabajando... Eh, dentro del think tank también bueno pues eh, se han puesto de, de manifiesto eh, bueno pues la necesidad que hay en el sector de, de avanzar en este en este ámbito desde luego sin dejar na a nadie atrás y yo creo que, que bueno que esta mirada focalizada a, al tercer sector va a servir también para bueno pues eh, de manera eh, sin pausa poder concitar todo lo que se está realizando para para poder avanzar en este sentido desde luego sin per perder la perspectiva y el objetivo el objeto social de cada cual pero has mereparte ti eh, que vesterik es es kerto aces eh, entitateari ri, eta kutxa fundazioari eh, baita es o igustio iritor chagatik eta eta interes amdi gurekin jarraitu podego eh, lauko lauko lanzaioa Benetan e, ikusten dut e, ba, ho, e, oso e, gail garrantzitsua dela eta etorkizunean landu beharrekoa. Mila esker. con para empezar gibuzcoa cucha solidario a es una plataforma digital fundada formada por 214 asociaciones del tercer sector social de giúzcoa el 49% de la población del territorio, de las asociaciones del tercer sector social del territorio fue ya en el año 2011 hace 10 años, cuando la obra social de Cucha decidió crear esta plataforma con el objeto de apoyar al tercer sector social de la provincia. Su objetivo era doble. Por un lado, ofrecer a las entidades herramientas digitales para poder hacer visible su labor en distintos soportes, como Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, el blog... Convirtiéndose, de hecho, en un nodo de comunicación donde contar recopilada y segmentada la información de las entidades. Un escaparate donde poder encontrar hoy qué es lo que hay de solidario en Guipúzcoa Y por otro, ayudar a las entidades, a través de sus servicios y la formación, a realizar un aprendizaje, una mentoría, un recorrido encaminado al empoderamiento digital de las organizaciones. Datuak ikusten balin baditugu 2018tik e, aurrera esparro esberdinak landu ditugu. Alde batetik difusioan lagunza Difusioal laguntza hori bi ataletetan egin dugu. Difusio tradizionala, bai irrati saiokoak, boletinak edo komunikazioa tradizionala izango litzatekena eta baita ere komunikazio digitalean, bai? Horretan e, gure realitatea el gertatu da el erabilera Isanda da que servicios que ta kinsa o que era habilidoso tenía, es un eco era el carte bolondres bolondres o saturico el carte edo el carte chiquía. Besteik badobe bestelako bestelako kinsa, eh, auquera verdinta sona vermáceco adivides eisialdi inclusibo co programa. Eh, Miya se irá una eta berrobeita masasti, ekimen, burutu ditugu tu, etavitati que un eco irurobeita mavía el carte bolondres o saturico, eta el carte chiquia que era habilitaco el servicio que do ekimen a Kisandira. Vestetico so y gure plataforma honetan ekimen, eh, bueno, treba kunza, edo forma kunza. E y ikastaro emandira azken UTEA urte hauetan, 3 esparru esberdinetan antolatuta. Alde batetik e, formakuntza arlo digitalean, bestetik proiektuen garapena e, ondo garantzeko, no, ondo egiteko, ondo ondo bilatzeko zeindikadore eta nola egin urtziran e, e, eta bestetik gestioko zenbait programetan. Adibidez, ba Google Analytics, Google AdWords, Proyecto Agnolareki, Tresnak e, Digitalak Teillo, bueno, ba, artean, ba oso ikastaro esberdinak egin dira edo de datos edo dena delakoak, bai? Oso ikastaro esberdinan. Hoietatik 100eko erabileran, 100eko 77a elkarte bolondres eta txikiak erabili dituzten. Bukatzeko Conclusión, eh, podríamos decir que tenemos, tendemos a igualar a las entidades del tercer sector social por el hecho de contar con una nomenclatura que las unifica. Son asociaciones, son fundaciones, son ONGs, pero el tamaño importa. Muchas veces hacemos que compitan en concurrencia competitiva entidades que no parten en una igualdad de oportunidades real, ni por medios ni por recursos. Tenemos dos caras de la misma moneda. Por un lado está la riqueza y el patrimonio que supone el importante tejido del tercer sector social con el que contamos en Guipúzcoa. Pero por otro, esa natural disposición a la búsqueda de soluciones colectivas desde la implicación más personal y voluntarista hace que las respuestas surjan pequeñas, frágiles. ...convirtiendo el sector social en un espacio atomizado y disperso... ...donde las entidades y pequeñas y voluntarias son la norma. Desde Ipuzcoacucha Solidario Solidaria creemos firmemente que la superación de esa, de esa brecha... ...en el nivel en pos de la profesionalización del sector... ...está en el empoderamiento y la dotación de recursos formativos y materiales... ...a las entidades pequeñas y voluntarias para que puedan optar al umbral de competencia óptimo. Aunque siendo pequeñas, estas tecnologías y capacidades que, que les ofrezcamos las hagan ser ágiles, dinámicas y profesionales. gustió bueno, con. ...eta parte Bienvenidos y bienvenidas a esta jornada taller... ...donde abordaremos cómo afecta, cómo se relaciona... ...la era digital al tercer sector social de Euskadi. Como sabéis, estamos en una sociedad con una realidad económica... ...cada vez más digitalizada, con continuos progresos... ...en cuanto a la transformación digital... ...en un proceso de constante cambio y adaptación... ...en el que las entidades del tercer sector... No, quedan, no podéis quedar al margen de la incorporación de tecnologías digitales. Por tanto, a la hora de hablar de sociedad digital, estas organizaciones del tercer sector son, sois un elemento imprescindible con el que contar, debido a vuestra aportación en la provisión de servicios, a vuestra misión en la inclusión social de colectivos vulnerables y, cómo no, a la proximidad que tenéis con las personas destinatarias. Nos encontramos en esta jornada para entender en qué situación se encuentran las organizaciones del tercer sector, que como ya lo han comentado aquí son muy variadas y tienen diferentes características, y vamos a, a, a estudiarlo en cuanto a la disponibilidad y uso de las tecnologías digitales y su aplicación, además de analizar cuáles son los obstáculos y las dificultades a las que os enfrentáis en, el camino, en este camino de la digitalización, poniendo también el foco en las oportunidades que ofrece el reto de la transformación digital. Y este reto es de gran interés para las entidades del tercer sector por varios motivos, señalaré alguno de ellos. Por un lado, la realidad presente y futura de la digitalización de la economía y de la sociedad afecta a todos los sectores, incluido también el que hoy nos ocupa. Y por otro, el poder ofrecer desde las organizaciones respuestas tecnológicas a las diferentes problemáticas que se van planteando. Y eso supone un potencial, tanto para mejorar en eficiencia y en eficacia, como para poder ofrecer soluciones que repercutan directamente en la calidad de vida y en el bienestar de las personas, de las familias y de las comunidades a las que dirigís sus servicios y que es el objetivo de todas las instituciones, además, que nos encontramos aquí. Así, la digitalización supone un gran aliado para poder alcanzar el objetivo de transformación social, pero para ello es necesario que, adquiera, que adquiráis un papel protagonista en el desarrollo de estos procesos de transformación digital. Desde el Gobierno vasco también estamos comprometidos con esta realidad digital y su incorporación al tercer sector. Por ello, una de las actuaciones de nuestro plan de legislatura del 2021 al 2024 de la Estrategia de Promoción del Tercer Sector Social de Euskadi recoge en su programa, entre otras cuestiones, eso, la definición y puesta en marcha a partir de un diagnóstico del proceso de transformación digital de la vida interna y de la actividad de las organizaciones, como una forma de alcanzar la actuación de promoción de I+, B+, I y del proceso de transformación digital de las organizaciones. Y esta jornada es un punto eh, de partida para, para todo ello. Para terminar, quiero agradecer a las personas que trabajáis en el Observatorio Vasco del Tercer Sector, por un lado, el esfuerzo para ofrecer a las organizaciones la información y el acompañamiento necesario para poder solventar los continuos retos a los que se tienen que enfrentar, y por otro lado, por la organización de esta jornada, que espero sea una oportunidad de crecimiento, de aprendizaje para todas las personas y organizaciones que habéis apostado por la transformación digital. No me cabe duda que va a ser así, así que es que ricasco y adelante. Bueno, es que ricasco... Maite, Elena y Marian por, por hacer la apertura de, de esta jornada. Eh, por, por nuestra parte queríamos aprovechar esta jornada para trasladaros a las organizaciones que aquí os habéis acercado algunos de los principales resultados del estudio diagnóstico de el Tercer Sector Social de Euskadi ante el reto de la transformación digital del Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales del Gobierno Vasco que hemos publicado recientemente en el observatorio. Bueno, ¿qué ofrece, ¿qué ofrece el informe? Bueno, eh, el informe perseguía ampliar el conocimiento sobre la realidad de las organizaciones del tercer sector social de Euskadi ante el reto de la transformación digital. Porque por un lado las propias organizaciones del tercer sector social de Euskadi se ven y se verán ineludiblemente afectadas por este escenario de, de creciente digitalización de distintas esferas sociales y por otro lado porque hay respuestas tecnológicas o soluciones tecnológicas que pueden dar respuesta a problemas de diversa índole que es un potencial, como decía María, que las propias organizaciones pueden aprovechar para, para distintas Cuestiones para ser más eficientes, para mejorar la calidad de vida de las personas, el bienestar... Bueno, solo por recordaros que es el tercer sector social de Euskadi, pues como la ley del, eh, del 2016 del tercer sector social de Euskadi define, pues forman parte de, de nuestro sector las organizaciones de iniciativa social, con sede y actividad en la comunidad autónoma del País Vasco, cuya finalidad principal es promover a través de actividades de intervención social la inclusión social, la cooperación al desarrollo y el ejercicio efectivo de los derechos de personas, familias, grupos, colectivos o comunidades que afrontan situaciones de vulnerabilidad o exclusión, desigualdad, desprotección, discapacidad o dependencia. Y de acuerdo con los últimos datos disponibles que tenemos, que son los del barómetro 2019 y del libro blanco del 2020, pues son casi 4.000 las organizaciones que componen este tercer sector social de Euskadi, eh, en ellas participan voluntariamente 158.000 personas y tienen también cerca de 40.000 personas remuneradas y contribuyen al, su volumen económico contribuye al 2,3% de, del PIB de Que tengamos un poco así las principales fijas en mente. Bueno, en el estudio, eh, una de las principales tareas que se proponían era dar con, con una definición, una aproximación a lo que podemos entender por transformación digital en el tercer sector social. Eh, y, y se explicita que la transformación digital de una organización no puede ser meramente la, la informatización o la incorporación de herramientas digitales en los procesos de trabajo, sino que tiene que ir algo más, un poco más allá, ¿no? tiene que suponer un, un cambio de, de visión de lo que es la cultura y el entramado de la organización. Para que haya transformación digital, tiene que haber una reflexión o una comprensión de los procesos de la organización, internos y externos, y entender a partir de ahí de qué manera la tecnología puede ser útil para responder a la misión y la actividad de la organización, para responder mejor a las necesidades de las personas, para ser más eficientes, para generar más impacto o para generar la transformación social que buscan las organizaciones. Y desde ahí parte el enfoque de la investigación. ¿no? Es un, se, se hace una aproximación a la transformación digital casi como, como si fuera un proceso, una evolución digital. ¿no? Y entenderla así, como proceso, permite encuadrar la realidad de las organizaciones del tercer sector social de Euskadi en un continuo. ¿no? Podríamos verlo como en una línea, en un continuo de incorporación de tecnologías digitales y de uso de estas en distintos ámbitos y procesos de trabajo que, dado el momento llegan a estar encajadas o institucionalizadas en las formas de hacer de la organización y con ello quizá generando nuevas formas de... De hacer. Por lo tanto, un proceso, distintos momentos, las organizaciones pueden estar en distintos momentos de ese, de ese proceso. Y otra cosa importante es que la transformación digital en el tercer sector no constituye un fin en sí mismo, sino que tiene que estar conectada con, con la transformación y el cambio social que promueven las organizaciones, porque estos son inherentes a la, a la identidad y a la actividad del sector. Y, por eso, y eso implica que la transformación digital en el tercer sector no puede estar exenta de valores. Eh, con unas pinceladas de, de cómo se hizo el estudio. Bueno, se, el diagnóstico se articuló en, en cinco pasos. Pues uno primero, pues más de concreción de dimensiones y aspectos a, a estudiar. Uno segundo, de, del diseño de las herramientas que se iban a implementar en el trabajo de campo. En un tercer momento ya de trabajo de campo en sí mismo, con entrevistas en profundidad. Un cuestionario online a organizaciones y, y grupos de discusión con organizaciones y otros agentes sociales un cuarto momento de análisis de esa información eh, y redacción de un informe parcial que se completó en un quinto momento con, con un seminario que hicimos con, or, con organizaciones y también con otros agentes sociales y con ello pues elaboró el informe final. Y quizá lo interesante de todo el proceso es el, el volumen de personas que estuvieron implicadas y de organizaciones que participaron. Eh, siete personas expertas y organizaciones del sector fueron entrevistadas. 201 organizaciones completaron el cuestionario. 40 personas participaron en los grupos de discusión, 12 organizaciones y otros 10 agentes sociales, que algunos de ellos estáis hoy aquí, administración pública, centros tecnológicos, proveedores tecnológicos y también se hizo un grupo de discusión con personas destinatarias de las organizaciones para recoger su punto de vista. Y finalmente, 23 personas participaron en, en el seminario, 14 organizaciones y redes del sector y otros 9 agentes sociales de la administración pública, de fundaciones bancarias, de centros tecnológicos. Vamos con algunos de los principales resultados del, del diagnóstico. Bueno, la disponibilidad de, de dispositivos tecnológicos y el uso de estos está en general bastante extendido en, entre las organizaciones del tercer sector social de Euskadi, especialmente entre las organizaciones de los ámbitos de empleo, de los servicios sociales y aquellas que cuentan con presupuestos más grandes, por encima de 300.000 euros, que generalmente tienen personas remuneradas en sus equipos de, de trabajo. Sin embargo, la, veíamos también por los datos que la conectividad de las organizaciones es mejorable. Todavía hay un 14% de organizaciones que no cuenta con, con conexión a Internet. Y esto es especialmente, se veía especialmente entre las organizaciones más pequeñas en, en términos de presupuesto. Eh, el correo electrónico, sobre todo, y también las redes sociales, la web corporativa, el acceso a distancia y las aplicaciones de llamada y voz son, son herramientas bastante extendidas en, en la actividad cotidiana de las organizaciones. Eh, el uso de otras herramientas, como intercambio automatizado de datos, herramientas wiki, sobre todo las tecnologías más punteras, como Internet de las Cosas, realidad virtual, así, pues. Eh, todavía tienen, tienen una presencia muy limitada en el sector y muy limitada es a pocas organizaciones muy punteras con grandes presupuestos que invierten en este tipo de, de, de tecnologías. Eh, la tecnología digital además tiene más presencia en algunos ámbitos y procesos de trabajo concretos de las organizaciones, es decir, no suele estar presente en cada ámbito de trabajo de la organización y hay algunos en los que está más extendido el uso. La comunicación y la gestión interna destacan como los ámbitos de trabajo en los que mayor nivel de incorporación plena o parcial de tecnología digital se ha producido. y bueno, pues Otros, como la captación de fondos, sin embargo, se observa todavía un amplio margen de mejora en términos de, de incorporación de, de tecnología. Eh, los dos procesos de trabajo específicos en los que más proporción de organizaciones Usa con más intensidad tecnologías digitales, son los administrativos y de gestión, y los que tienen que ver con la comunicación con los grupos de interés, sobre todo a nivel interno. El uso de tecnologías digitales, pues ya veíamos, en cantación de recursos, o en la realización de, de incidencia social, es bastante inferior, y muestra pues, que son procesos en los que todavía se puede mejorar mucho el, el nivel de, de uso de, de tecnologías que se hace. Eh, si nos fijamos en, en el ámbito de, lo comunica, de la comunicación, la web y las redes sociales constituyen para las organizaciones potentes herramientas para distintas finalidades de comunicación. ¿no? Por ejemplo, ahí podéis observar, la web corporativa se utiliza en mayor medida para desarrollar la imagen de la organización, así como para compartir información de interés y comunicar servicios y actividades. Y las redes sociales, además de para, para esos mismos fines, también se utiliza para desarrollar incidencia social y estar en contacto con las personas destinatarias de las organizaciones. Y son las organizaciones del tiempo libre y de cooperación internacional al desarrollo las que más destacan por los niveles de uso que realizan tanto de la web como de las redes sociales para, para estas finalidades de, de comunicación. Eh, tanto en términos de incorporación de tecnología digital como en relación al uso que, que se hace de la misma, hay muchas y notables diferencias entre las organizaciones del sector en función del ámbito de, de actividad y sobre todo en función del volumen de ingresos. Sin embargo, lo más determinante en relación a la incorporación de tecnología digital en procesos de trabajo es eh, la realización de acciones relacionadas con una estrategia digital o tener formalizada una estrategia digital. ¿no? Y, y ahí podéis ver... Solo un 6% de organizaciones del sector tiene estrategia digital formalizada y otro 18,7% de organizaciones realiza acciones relacionadas con una estrategia digital, aunque no la tengan formalizada como tal. Pero casi lo que más llama la atención es que hay un 52,7% de organizaciones que no tiene estrategia digital, que no realiza acciones, pero que por el momento tampoco se plantea eh, poder hacerlas. Vamos ahora con, con algunos de los factores que parecen más determinantes para impulsar procesos de transformación digital en las organizaciones. Estos son algunos factores que se identifican tanto del estudio de diagnóstico como sobre todo de luego los espacios de intercambio que hubo con organizaciones. Eh, pues uno de los principales factores era el que haya una reflexión sobre la transformación digital de la organización. Si no se ha reflexionado, si no ha habido eh, un, un, una vuelta a qué puede aportar lo tecnológico a lo social que realizan las organizaciones, pues poco se va a poder avanzar. Otra cuestión determinante es el liderazgo digital, que haya personas en la organización que asuman ese liderazgo, que ejerzan de motor y que vayan impulsando la realización de acciones relacionadas con una estrategia digital o algo como más pequeñito, pero que ejerzan de motor. Ligado con eso, pues que se puedan ir desarrollando acciones y llegado el momento incluso formalizarlas en una estrategia digital. Para eso, una, una de las cosas que más nos trasladaban en, en, en, el, en el informe es que haya una medición de cómo está la organización. ¿no? Que, en, para qué se utilizan las herramientas, en qué avisos está más extendido su uso, eh, qué personas con qué perfiles pueden de, desarrollar determinadas competencias y con eso realizar un diagnóstico que, nos, que ofrezca a las organizaciones una foto de cómo están. Ligado con eso, la evaluación de las competencias, pues qué grado de competencias tecnológicas digitales tienen las personas de, de la organización en, los, en las distintas esferas, tanto en las personas voluntarias como en las remuneradas, en los equipos de dirección, en los órganos de gobierno y también entre las personas destinatarias. Eh, y, y ligado con eso, ofrecer formación o capacitación en competencias que permita ir desarrollando pues mayores competencias digitales en función de los objetivos que se hayan ido eh, marcando. Eh, contar con perfiles especializados o equipos multi multidisciplinares en los que pues lo tecnológico se alinee con, con lo social suele favorecer que se, que se impulse en procesos de transformación digital. También el desarrollo de entornos de cooperación y alianzas, sobre todo entre organizaciones entre quizá aquellas que ya en ese proceso de transformación digital estén en los estadios más avanzados, que puedan orientar y ofrecer recursos que han estado a su disposición a otras pues, que estén en un momento más incipiente. El impulso o la presión externa suele también ser un factor determinante pues, por el mercado, por la administración pública, por los financiadores, que ejerzan casi de, de, de fuerza externa tractora que impulse a las organizaciones a darle una pensada a cómo están, cómo podrían iniciar un proceso de transformación digital. Y por último, y por supuesto, la inversión y el acceso a tecnologías como factor básico para poder empezar a desarrollar una transformación digital. ¿Qué dificultades obstaculizan la incorporación de procesos de transformación digital en las organizaciones? Pues muchos de ellos tienen que ver con la ausencia de los efectos, factores, eh, motores que, que antes veíamos. Pues los recursos económicos y la financiación hace falta invertir en, en equipos, en herramientas y en formación en competencias digitales, hace falta que haya estructuras tecnológicas, ya veíamos antes que un 14% de organizaciones ni siquiera tienen acceso a internet en su sede. El desconocimiento de por dónde empezar, qué pasos se pueden dar, qué es lo primero que se puede hacer para empezar a pensar en una transformación digital en mi organización. También se hablará de la falta de compromiso o falta de visión estratégica o de liderazgo, eh, pues en esa pensada que se tiene que hacer en esa reflexión, comprometerse con ello, liderarlo, el ejercer de motor para que se impulse la organización. La falta de capacitación, pues lo que veíamos antes, ¿no? hace falta competencias tecnológicas para poner en práctica eh, distintas herramientas, darles uso, un uso cada vez más cotidiano que permita, pues, casi eh, darlas por por hecho, ¿no? incorporadas en, en la vida cotidiana de la organización. Se ha hablado también de la resistencia entre las personas de, de la organización, ¿no? a veces... Lo, lo tecnológico frena a algunas personas, puede haber reticencias a veces también condicionadas por, por las competencias digitales que se tengan. Eh, la dificultad en la aplicabilidad de proyectos tecnológicos y esto se hacía sobre todo patente en a lo mejor proyectos tecnológicos como muy diseñados o muy bien pensados desde lo digital pero que al aterrizarlos en, en lo, lo más cotidiano de las organizaciones pues se quedan sin, sin terminar de, de encajar, ¿no? sin terminar de ser aplicables y útiles sobre todo para las, para las personas destinatarias. Las dificultades en, en la gestión interna que puede suponer una, una transformación digital, porque hace falta tiempo y dedicación para, para pensar, para medir, para diagnosticar, para formar y también para implementar las distintas soluciones tecnológicas que puedan ser más útiles para la organización. La brecha digital de las personas destinatarias, esta es una cuestión que preocupa mucho a las organizaciones se puede ver como un obstáculo, pero también como uno de los grandes debates, como luego mencionaremos, que tiene que abordar el sector eh, para poder hacer una, una reflexión sobre lo que aporta la transformación digital a la transformación social que promueven las organizaciones. Se, se hablaba también de la falta de espacios de encuentro, espacios en los que las organizaciones puedan compartir sus dificultades, sus recursos incluso, incluso el empezar a construir proyectos conjuntos. Y también se hablaba de, de la velocidad de los cambios tecnológicos, que a veces pues, asusta, ¿no? se, se cada día aparecen nuevas herramientas, nuevas soluciones, y es difícil seguir el, el ritmo desde, desde la actividad de las organizaciones, seguir el ritmo vertiginoso al cambio, al cambio tecnológico. Algunos elementos que se destacan en el diagnóstico sobre los que parece importante reflexionar en el tercer sector social de escala. Uno de ellos es que las organizaciones, como comentábamos antes, pueden tener distintos recorridos en los procesos de transformación digital y pueden estar en distintos momentos o fases. El papel que tiene la transformación digital para las organizaciones está condicionado por ese recorrido incipiente, un poco más desarrollado, ya tenemos algo o estamos ya utilizando incluso tecnologías punteras en algunos, en algunos ámbitos de trabajo. Y lo que hay que poner en valor es que se han realizado importantes aprendizajes con la progresiva incorporación de tecnologías digitales y su aplicación en, en, los, en distintos ámbitos y procesos de trabajo. Además, eh, se, se apuntaba que la transformación digital puede estar presente o aplicarse en diferentes ámbitos de la organización, no en todos tiene que estar. Se puede hacer una apuesta por la comunicación, por la captación de fondos, por la gestión y además puede implicar diferentes tecnologías y con eso pues, generando una diversidad de prácticas y funcionalidades digitales que pueden ser únicas para cada organización. Eh, en el tercer sector social de Escadia, además, se veía claro que todavía no se había producido una reflexión conjunta, profunda y compartida sobre el uso de la tecnología digital y lo que supone el reto de la transformación digital para el sector. Y, y este, este es un, un tema clave que implica o se implica a, a, a todas las organizaciones eh, y por último, pues también mencionar que en el tercer sector social de Euskadi la transformación digital, como, como comentábamos antes, tiene que conectarse con, con la misión de las organizaciones y tiene que estar al, al, al servicio de, de la transformación social, porque no puede constituir la transformación digital un fin en sí mismo si, sino un, un medio para, para conseguir la transformación social. Algunos beneficios y oportunidades que ofrecen los procesos de transformación digital, pues aquellas organizaciones con las que, con las que se estuvo en el proceso que, que, que nos compartían sus aprendizajes, pues mencionaban algunas, no que podían ser la sistematización de la información y de los datos en los procesos de intervención con las personas destinatarias, la sistematización de datos también a nivel administrativo, de gestión en los procesos de trabajo, eh, la oportunidad que supone en términos de, de comunicación y de coordinación interna. También puede traer eh, pues, eh, una mejora de la calidad de los servicios porque puede permitir una atención centrada en la persona, pues, más individualizada, más personalizada... También puede traer innovación en servicios, actividades y procesos de trabajo y esto creo que todas lo vivimos en época de pandemia, cuando de la noche a la mañana tuvimos que reconvertir casi toda nuestra actividad de lo presencial al lo online y se pudo hacer, incluso se innovaron en formas de, de trabajar, con acompañamiento online, por ejemplo, que, que muchas organizaciones nunca habían puesto en práctica. Eh, puede ser una oportunidad también para la visibilización, la incidencia y la comunicación externa con las personas destinatarias, con los grupos de interés, con la sociedad en general... Puede también ser eh, una oportunidad para la transparencia y el impacto conectado con esa comunicación. Puede traer nuevas fórmulas de captación de fondos, como el crowdfunding. Eh, puede suponer avances en investigación y en socialización de conocimiento. ¿no? Análisis de datos y compartir ese conocimiento entre organizaciones o con otros agentes sociales. También es una oportunidad para la colaboración y el trabajo en red. Y también eh, puede traer oportunidades para las personas destinatarias oportunidades de muy diversa índole. ¿no? Las organizaciones pueden ser esas facilitadoras o ese puente que permita a las personas destinatarias afrontar la brecha, las brechas digitales en las que están. Puede también generar oportunidades para que se encuentren las personas destinatarias online, personas que de otra manera mejor no podrían interconectarse entre ellas. Algunos... Además de oportunidades, las organizaciones también en el proceso compartieron riesgos y preocupaciones que tenían en torno a la, a la transformación digital. Algunos de ellos pues, los veis ahí. Pues Perfiles profesionales que no encajan, pues porque a lo mejor su, su tipo de trabajo es muy presencial o porque las competencias digitales pues, son muy básicas y, y, y preocupa que haya personas que se vayan descolgando. Preocupa también la privacidad, la protección y la seguridad en la gestión de los datos, que además en el caso de las organizaciones del tercer sector social son datos, eh, son datos muy sensibles y, y preocupa cómo, cómo protegerlos y cómo garantizar la privacidad de las personas. Preocupa en, en clave de comunicación la simplificación de los mensajes y el ruido que se pueda generar pues, pues el, los ritmos vertiginosos de, de mensajes ¿no? que, que hay en las redes sociales, por ejemplo. Preocupa también la mediatización de lo relacional, porque el acompañamiento que realizáis muchas organizaciones de este sector está basado en lo presencial. Y bueno, pues preocupa que al mediatizarlo con unas herramientas tecnológicas, pues que se pierdan algunos de esos elementos que le dan un valor único y característico al estar acompañando a personas. Eh, preocupa la aceleración y la saturación, eso que decíamos, ¿no? de los ritmos vertiginosos, esto se produce a, a un cambio muy rápido y, y pues, puede que haya organizaciones que se, que se queden bloqueadas, que no, que, que no, que no, se, no se incorporen a esa rueda. ¿no? Preocupa también la intromisión y los usos individuos, intromisión en clave de que, bueno, pues la vida laboral, la vida profesional y la vida cotidiana, si tenemos todo el rato aparatos interconectados, pues pueda, pueda no dibujar fronteras claras entre lo que es un espacio y otro, o usos indebidos que se puedan hacer que afecten a la privacidad de los datos que se manejan. Otra preocupación era el de los hilos de información y conocimiento. ¿no? De alguna manera que hay, porque las hay en el sector organizaciones que tienen un mucho recorrido en clave de transformación digital, pero quizá que no, no sea un conocimiento muy compartido y que se pueda compartir, que se pueda eh, acercar a otras organizaciones, el aprendizaje realizado pues puede servir para que eh, se inicien procesos de transformación digital o por lo menos la reflexión en otras organizaciones. Y relacionado con eso preocupa que pueda estar produciéndose una, una polarización dentro del tercer sector social de Euskadi, ¿no? Con algunas pocas organizaciones muy punteras, pero con un gran volumen de, de organizaciones pues, más pequeñas que, que no puedan sumarse a, a, a, este, a este reto de la transformación digital y pueda generar desfases o dis, ritmos muy disruptivos dentro del sector. Como también antes mencionaba, preocupan y mucho las brechas digitales varias, múltiples a veces, de acceso, de uso y de competencia que pueden, que pueden tener las personas destinatarias, ¿no? Y esto es un desafío clave para las organizaciones. Y preocupa también que haya tecnologías sin mirada social, ¿no? Y aquí, pues, se decía que quizá si las organizaciones del sector y las sus personas destinatarias están incorporadas en procesos tecnológicos, ¿no? que puedan estar desarrollando, pues, un centro tecnológico, una empresa proveedora. Si se incorpora esa mirada social que, que promueven las organizaciones y las personas desde el principio, pues quizá esa aplicabilidad pueda, pueda ser más factible y tenga esa mirada, esa mirada social incorporada desde, desde el inicio. Y por ir, por ir terminando, algunas otras claves muy interesantes del diagnóstico. ¿Qué ha reflejado la situación vivida a raíz de la pandemia? Bueno, pues sobre todo ha puesto el reto de la transformación digital en la agenda de las organizaciones. Fue un, ¿no? un, un impacto clave, todas nosotros como personas y como organizaciones tuvimos que sumarnos a, a herramientas de, de comunicación digital y, y, a y, a, y a incorporar distintas herramientas para poder seguir desarrollando nuestra actividad y ha metido en, en la agenda de las organizaciones este reto. También ha obligado a las organizaciones a repensarse y a valorar la importancia que tiene la transformación digital. ¿no? Ha supuesto por lo menos que, que sean conscientes de que hay herramientas tecnológicas que pueden ofrecer soluciones muy interesantes. Y también ha reflejado que a pesar de las dificultades vividas y los esfuerzos realizados, eh, pues puede ser una ventana de oportunidad para avanzar en, en procesos de transformación digital. Ha sido, ha sido duro, pero se han sumado a, a, a ir incorporando herramientas, a ponerlas en práctica y hay aprendizajes que a lo mejor han venido para, para quedarse. ¿Qué papel puede tener la tecnología en el abordaje de retos sociales? Pues aquí estaba, se veía claramente que, que hay distintas soluciones tecnológicas que pueden ser aliadas en el abordaje de retos sociales a través de proyectos tecnológicos sociales. ¿no? Y se hablaba de algunos, como por ejemplo el reto de los cuidados, de la calidad de vida, de la vida independiente, de la soledad, de la soledad no deseada, de la inclusión social. Hay muchos retos sociales que, a los que las organizaciones ya de por sí en su día a día intentan dar respuesta y en los que... Proyectos tecnológicos sociales pueden ser clave para, para seguir avanzando. Y algunos de los debates que se veía importante abordar en el tercer sector social de Euskadi y también para iniciar esa reflexión como, como sector, pues eran el del desarrollo tecnológico inclusivo y con una mirada ética, con valores, el de las rechas digitales múltiples, el del diseño social de la tecnología, mirada social desde el inicio en proyectos tecnológicos. Preocupa también... Y hay que abordar el debate de la gobernanza de los datos, como garantizar la, la privacidad y también otros temas relacionados. Y, y, y así como, como debate conclusivo y quizá importante es que el tercer sector social de Euskadi no puede estar desconectado de, de una sociedad y de una economía que son cada vez más digitales. Y por eso es necesaria iniciar eh, eh, pues algún tipo de, de reflexión que permita, que permita ir avanzando en este sentido y creemos que a lo mejor el taller que luego vamos a hacer con vosotras pues puede ser un, un momento por lo menos de primer intercambio en los que ir compartiendo dificultades, oportunidades y aprendizajes que hayáis podido realizar. Eh, y bueno, deciros que tanto el informe diagnóstico como el documento que ahora Adriana y Santi nos van a presentar y toda la información relacionada con el taller y la jornada de hoy la tenéis disponible en la web del observatorio, 3seuscadi.eus y allí también colgaremos pues, tanto la grabación de esa jornada como lo que trabajemos en el taller que luego haremos como devolución para todas aquellas que os habéis acercado hoy aquí y para aquellas que no han podido acercarse, pues también. Es que ricasco. Que ricasco, Maite, Elena, Marian, por estar con todas nosotras esta mañana. Y es que ricasco a vosotras también por haber querido dedicar esta mañana a algo que estoy convencida, que os preocupa y no sé si os ocupa, pero espero que os ocupe, que nos ocupe. Bueno, Santi Pisonero compañero aquí a mi derecha, PR4 Tecnología Social y Adriana Martínez Artes, Asociación para la Promoción de la Tecnología Social, algo de lo que Lucía has hablado, cómo hacemos que la tecnología sea social. Bueno, pues hace... Santi y yo participamos en, bueno, en hacer algunas contribuciones a este trabajo que el Observatorio nos ha presentado y que creo que era un encargo absolutamente necesario porque es verdad que no teníamos la foto teníamos una situación en donde encima de nuestras mesas aparecían seguro seguro documentos con las palabras tecnología, digitalización, soluciones digitales, transformación digital un montón de palabrotas porque es verdad que normalmente nuestro sector ha sido un sector cercano a lo tecnológico. Y mmm, tuvimos la posibilidad de presentar y recibir el apoyo de Cucha Fundación eh, cuando, en su convocatoria de ayudas, eh, planteaba proyectos de innovación en el tercer sector social. Y decíamos, bueno,. Algo de lo que Lucía ha habla, o ¿De, de qué manera proponemos al sector un por dónde empezar, por dónde empezar, por dónde linkamos el diente a este mogollón que tenemos, ¿vale? En donde no sabemos muy bien qué es digitalizar, qué es eh, eh, hacer eh, la transformación digital, ¿qué le llamamos? ¿Soluciones digitales o herramientas digitales o tecnología? Es que tenemos un... Digital. Un, un pequeño lío bueno, pues Santi y yo venimos a incorporar otra palabrota más que es la transformación en la era digital ¿por qué razón no hablamos de transformación digital? porque lo que decimos ¿verdad Santi? es que la transformación en la era en este 2022 tiene que ser también digital, porque vivimos rodeados de un móvil que, como muchas ya sabréis, es bastante más potente que el ordenador que sirvió para llegar a la Luna en el 69. La transformación en la era digital tiene que ver, como Lucía muy bien lo ha explicado, con cambios culturales, con cambios en los procesos. Por cierto, ¿Cuántas asociaciones, cuántas entidades del tercer sector tenemos escritos, descritos, nuestros procesos? Pocas. Entre ellas, aptes, ojo, ¿eh? Y esta transformación en la red digital, como digo, es por vivir en el 2022. Que la, la tecnología no la vamos a parar. Arrimémonos a ese árbol que más sombrada. Y aquí lo que, eh, Santi, eh, luego tú ahondarás más, pero una de las cuestiones que sí queríamos proponeros es que no, nos, no, no tengamos esta nubilación tecnológica y pensemos que sí o sí o sí nuestra actividad como entidad tiene que estar digitalizada. No, a lo mejor decidimos que hay ciertas cosas en las que conscientemente no queremos hacerlas digitales queremos seguir haciendo mirando a los ojos, dando el brazo o eh, dándonos un abrazo. Pero hagámoslo, después de haber recorrido como entidad, una reflexión. Y es precisamente lo que os proponemos hacer esta transformación cultural que alinee a la organización con los tiempos, pero para algo que se ha dicho desde el primer momento en vuestras intervenciones, que tiene que ver con cumplir la misión que queremos como entidad del tercer sector. No nos despistemos, no pensemos que por haber incorporado unas eh, apps, unos eh, gadgets, unos elementos chiripitifláuticos... Ya vamos fenomenal. No, no. El ir fenomenal dependerá de si estamos atendiendo mejor la misión que tenemos como entidad. Porque en definitiva lo que estamos haciendo es acompañar a personas, apoyar a personas, eh, estar ahí donde su calidad de vida... Eh, su inclusión social, su autonomía, se mejora. ¿Cómo lo hemos hecho? Bueno, pues lo que hemos propuesto en este marco es precisamente una manera medianamente ordenada con la que hacer este camino que Lucía ha señalado que el, el propio diagnóstico... Eh, identificaba por dónde empezamos cómo lo hacemos aquí tengo que agradecer expresamente no solo a Cucha Fundación A sino en concreto a Guipuzcoa Cucha Solidario A porque eh, la red que algunas eh, aquí presentes eh, conforman a Cucha Solidario A eh, ha alimentado esta reflexión y también algunas de las entidades que desde eh, el desarrollo tecnológico, la, la I+, más de, la I+, más de más I de Euskadi, eh, también habéis aportado conocimiento. Conocimiento porque esta transformación cultural se ha hecho ya en otros sectores. No nos pensemos que somos las únicas que no lo hemos hecho. ¿Qué va, Rubén? Vosotros nos lo explicabais, el turismo, el turismo desde hace años, lleva haciendo este, este ejercicio. ¿vale? Eh, seis dimensiones, ¿verdad, Santi? Hemos identificado seis. Espero que sí, porque si no un problema. A lo mejor se nos han escapado. Esta es una versión 0.0. Ah, 1.0. Vale, 1. vale te, 1. Lo, 1. te lo compro. 1.0. Lo que pretendemos con esta propuesta es eh, un pequeño guión, un pequeño camino con el que empezar, con el que abrir el melón dentro de cada entidad. Que sea una conversación ordenada con la Junta, con la Asamblea, con las personas a las que acompañáis, con las personas voluntarias y eh, profesionales. Pero de todo esto os va a hablar con mucho más detalle, Santi. Muy bien, no, tú, tú misma, si sí, no te importa. Pocos elementos nuevos voy a meter yo ya en el puchero. Eh, lo que, eh, el propósito que tengo va a ser intentar ordenarlos. Y como dice Adrián, es una versión 1.0 y es una aproximación, ¿de acuerdo? Creo que lo has recalcado varias veces. El informe que habéis presentado eh, eh, anteriormente pues ya está aportando un montón de... De, de ingredientes para el puchero y luego de introducción también. No somos islas, no somos extraterrestres, vivimos en un entorno. ¿De acuerdo? Y reflexionar sobre este entorno, pues creemos que es lo primero que hay que hacer. ¿En qué sentido? Pues, eh, a ver, hemos hablado de tecnología, hemos hablado de digitalización, de transformación digital. Si yo ahora vamos a empezar a hablar del metaverso, pues igual me la olvidabais, ¿no? Pues Dejad ya de tranquilo con el metaverso, que, que, que ya estamos muy saturados ¿no? con toda esta tecnología nueva. Y no voy a hablar del metaverso, pero sí voy a hablar, voy a deciros, que estamos en camino de algo que puede ser un metaverso o un giliverso. Pero estamos moviéndonos. Y eso es yo creo que lo importante que tenemos que entender, que esto es un movimiento continuo, que ya lo habéis dicho antes. E interiorizar esto no es fácil. ¿Vale? ¿Es un modo de que la Tierra está girando? Pues, pues bueno, igual haya un terra planista. La Tierra está girando, pero no somos conscientes. Y desde el tercer sector, pues, eh, hay un hecho. Es que estamos ya en la web 2.0, estamos hablando siempre de punto a uno. Teníamos una web 1.0, que era la mayoritaria hace 6, siete años, y ahora lo mayoritario es el 2.0. Bueno, ¿Y qué es esto? Pues que hemos pasado de un modelo de tener una web de escaparate, de yo te transmito la información, ¿no? a tener eh, unos, eh, no solo webs, sino un universo de redes sociales en torno a las empresas, a las marcas, a las organizaciones, que te están permitiendo dar la información no solamente más viva, más eh, con el pulso de la realidad, sino que te está permitiendo también tener un retorno de hacia dónde estás llegando. Y eso es 2022, ¿de acuerdo? El metaverso sería como un 3.0. Entonces, estamos dirigiéndonos hacia allí. Partimos de tener una visión estática de nuestro planteamiento tecnológico a ser conscientes de que el otro... Claro, ¿quién ha pensado mucho sobre esto? Las empresas, el marketing, las grandes marcas. El tercer sector, no. Las grandes marcas ya no hablan de consumidor. Hablan de eh, prosumidor oh, prosumer. Es decir, un consumidor que encima me está influyendo. Te metes en Internet y ves eh, tutoriales de gente abriendo co cosas, ¿no? O sea, hay un, un sector de, de, de gente que se dedica a abrir paquetes. Y eso alimenta a la marca. Y entonces eh, ve las reacciones de la, eh, de la gente. Entonces, ahora el consumidor codiseña con la marca. Las marcas están orientadas hacia el consumidor y la web 2.0 se lo permite. De ahí que se trabaje tanto en... en en conectar. Es decir, lo que ahora la, la tecnología está permitiendo a las empresas a las marcas es conectar con la gente. La web 1.0 punto punto comunicaba. Y ahora el paradigma es conectar. Y creemos que desde el tercer sector hay que tener en cuenta que tenemos un entorno que te está pidiendo que conectes con la gente, no que dejes ahí. Y que la gente puede influir luego en ti. Y los que venimos del mundo de la consultoría social, claro, cuando hablas con una empresa y te habla de UX, ¿no? innovación desde el usuario, experiencia del usuario, pero bueno, ¿esto no es orientación hacia las necesidades del mundo, de, mundo del tercer sector? ¿No? Nuestras organizaciones no tienen que orientarse hacia, hacia necesidades, no tanto hacia colectivos. Si tienes una necesidad de accesibilidad, si tienes una necesidad de afecto, si tienes una necesidad de apoyo, hay muchos paradigmas del mundo de la empresa que tendríamos que ser capaces de de absorber. Y este recorrido es el que estamos haciendo ahora, os gusta o no, estamos eh, cambiando la tecnología y, y, y yendo a otro escenario. Y la tecnología nos está influyendo aunque creamos que no nos influya. Un debate típico es el de la tecnología, Joder, el otro día Fernando Fantova fue como muy negativo, casi ludista, antitecnológico. tecnológico, él me entendió un en ludista. Bueno, ludista, ¿no? antitecnológico y tal. Y, bueno, ya sabéis que, que, que siempre caracterizamos un poco nuestra, nuestras posturas. Pero bueno, si es verdad que la tecnología es verdad que no es neutra, y es un discurso que yo lo he hecho: ¿eh? la tecnología es neutra, no es ni buena ni mala, depende del uso que le des. No, la tecnología no es neutra en el sentido de que no es inocua. Eh, eh, mi suegro en el maletero de su coche lleva la caja de herramientas, pero terrible y un botiquín que parece un hospital de campaña, por si pasa algo. Yo saco el móvil. Yo saco el móvil. No lo estoy usando, pero está ahí. Sé que está. Me está influyendo. Entonces, en el coche voy tranquilo, porque bueno, si me pasa algo, bueno, y ahora ya directamente ya sabéis que con los coches modernos y tal avisan directamente, geoposicionan y mandan un mensaje de 112. ¿no? Entonces el entorno nos está influyendo. ¿Y en qué veis vosotros las entidades del tercer sector que os influye? Pues que os están, las convocatorias públicas os piden que os digitalicéis, que la ley de protección de datos os están estrangulando, que las redes sociales hay que saber usarlas para, para vender, para vender marca, para vender eh, posicionamiento. Entonces la pregunta por la que tendremos que empezar es ¿hasta qué punto esta era digital en la que estamos nos obliga a una transformación? Primera pregunta, va a ser una pero hay que hacerla, ¿de acuerdo? Misión y valores. Mira, esta es una de las dimensiones que más hablaba con Adriana, decía, joder, me cuesta aterrizarlo, ¿no? ¿Cómo se reflexiona sobre el papel de las soluciones digitales como elemento de apoyo a la misión y valores de vuestra organización? Vale. Lo primero, misión y valores, ¿las conocemos? No, no miro a nadie, ¿no? Las conocemos, suelen estar en la web, ¿no? arriba a la derecha, y son misión, misión y valores. Convendría repasarlas. Y hasta qué punto esta misión, visión y valores de mi organización me puede estar ayudando, puede ser susceptible de que la tecnología me ayude a desempeñarlas. Esa sí es la pregunta que hay que hacerse. Y en este sentido, el tercer sector, pues hombre, con ganas, ganas, no ha cogido la tecnología. Estoy siendo suave. No. Mucho tercer sector ha tenido un rechazo hacia la tecnología. Y es una impresión. Yo decía, ya, tengo miedo de decirlo porque no tengo un estudio, ¿no? yo soy, Como soy sociólogo, digo, necesito datos. Bueno, es una impresión. Se ha copiado con pocas ganas. ¿Por qué? Pues da para otro estudio. No te miro para que lo financies, pero digo, pero da para otro estudio. O sea, ¿por qué el tercer sector ha eh, mirado con tanto recelo hacia la tecnología? Pues porque mucha de la gente que emana del tercer sector tiene 50 años o más. Pues puede ser. Porque muchas de las organizaciones del tercer sector tienen un origen confesional y la tecnología y la religión, pues tampoco se han llevado especialmente bien, pues puede ser. Y probablemente el rechazo hacia la tecnología probablemente haya sido que sea hasta inconsciente, ¿no? Y cuando tomamos una decisión inconsciente o emocional, luego al final lo que siempre hacemos es racio, eh, racionalizarlo, ¿no? si Yo me quiero comprar este coche, ¿por qué? Porque me ha llegado, pero lo racionalizas y no, porque, porque, porque tiene buen tamaño, porque consume poco. Y es mentira. O sea, tú la decisión te has tomado antes. Y este rechazo hacia la tecnología por parte del tercer, del tercer sector, antes de la pandemia, era muy notorio. Era muy notorio. Después de la pandemia, hoy hemos descubierto que los mayores con el WhatsApp han seguido, han, han estado conectados. Hemos descubierto que con las videoconferencias hemos podido prestar un apoyo. Pero hay un rechazo generalizado hacia, tercer, hacia, hacia la tecnología por parte de, del tercer sector. Entonces, una de las impresiones que, que, que tenemos. Y Carmela Acedo de Seccios Integrados siempre hablaba de la FOCA. ¿no? Eh, siempre era la noticia, un robot FOCA, que igual lo estáis visualizando, un robot FOCA, muy mono tal, que se llevaba por los centros, por las residencias de la gente mayor y, y, y oye, pues relajaba y tal. Entonces se ponía como el ejemplo de lo que no tiene que ser la tecnología. Porque está sustituyendo. Pero ya había un error de inferencia y de, de, de, de, de decir: no, la tecnología es mala porque mira lo que, es esta, lo que está pasando. Me está quitando el trato humano. ¿Está, hay una máquina que está quitándome el trato humano. Pues eso creo que es malo. Pero inferir de aquí que la tecnología es mala, pues no sé, me acuerdo del teléfono de la esperanza. El teléfono de la esperanza, ¿con qué trabajaba? ¿Con un teléfono? ¿Es tecnología un teléfono? ¿Y cómo hace su trabajo? ¿Es malo el teléfono de la esperanza? No. Evidentemente, ¿no? No es malo el teléfono de esperanza, no es mala la tecnología, es malo si deshumaniza. ¿De acuerdo? ¿Quiénes son nuestras personas beneficiarias? Que esto vendrá de la reflexión anterior, ¿no? De la misión visión y valores. Personas beneficiarias, aquí hemos andado también con, con el término, pero bien, ¿eh? Usuarios, personas beneficiarias, eh, personas que atiendo, nos entendemos, ¿no? ¿Quiénes son estos usuarios? Pues tenéis que conocerlo. Tenéis que conocer primero si tienen competencias digitales, como habéis dicho antes. ¿Vale? Claro, mayores. Sí, hay una brecha digital. Jóvenes. ¿Hay brecha digital? El último dato que tengo es que el 99% de ellos en España tienen redes sociales. Entonces, Igual la brecha digital o la brecha es no entrar por lo digital. Algunas, algunos perfiles, ¿no? Entonces, ¿qué acciones podemos hacer con tecnología para aumentar nuestro impacto positivo como organización en esta gente que es mi objetivo? ¿El objetivo cuál es? Pues aumentar la calidad de vida de estas personas. Lo tendréis definido cada uno en vuestra misión, misión y valores. Ese es mi objetivo. ¿Me puede ayudar la tecnología en esto? Esa es la pregunta que hay que haceros. Vale. ¿Estas, esta eh, ¿estas personas beneficiarias tienen competencias digitales? Pues habrá que mirarlo. ¿Qué quieren estas personas? ¿Qué deseos tienen? Porque igual pasan completamente muy bien, pues habrá que mirarlo. ¿Qué deseos tienen? ¿Qué capacidades tienen? ¿Qué grado de accesibilidad tienen las tecnologías para estas personas? ¿Qué grado de usabilidad? ¿De qué manera las soluciones digitales pueden aumentar el impacto positivo de nuestras personas beneficiarias? Esa es otra de las preguntas que tenemos que hacernos. Luego, las personas que conforman la entidad, como en Botica, hay ¿no? pues entidades de tres, entidades de trescientos, entidades de cuatro, entidades con voluntarios, con voluntarias, profesionales... ¿De qué manera se relaciona esta gente con la tecnología? ¿También la está viendo con un rechazo? ¿Tienen competencias digitales? ¿Tienen acceso? ¿Tienen conocimiento? ¿Tengo en mi organización a alguien que controle un poco más de esto y pueda tirar? Lo comentaban, lo comentaban antes. Pues son también preguntas que, que tenemos que hacer. ¿no? ¿De qué manera las opciones digitales pueden aumentar el impacto positivo de nuestra labor voluntaria? ¿Pueden aumentar el, el valor de esta gente? Procesos también. Es que estamos cogiendo muchos de los elementos que habéis dicho antes, pero estamos como intentando ordenarlos, ¿no? Los procesos, lo primero, lo que decía también Adriana. Primero tenemos que identificar nuestros procesos, o sea, digitales o no. Porque ¿cómo voy a intentar meter tecnología en mis procesos para hacer las cosas más eficientes, ganar calidad, eh, ganar tiempo de valor de mi gente para que lo pueda dedicar? Lo que realmente importa que es acompañar y no estar rellenando un formulario. ¿no? ¿Me puede la tecnología ayudar a rellenar un formulario en vez de 20 minutos en 5 y esos 15 se los puedo dedicar más a María Luisa? Esa es la cuestión. Pero para eso tendremos que tener definidos los procesos. Tendremos que tener identificados y descritos los procesos necesarios para cumplir nuestra misión. Y a partir de ahí, ver pues eso, qué competencias digitales tiene la gente. A ver si hay un grado de madurez digital dentro de la organización. ¿Tenemos un tecnólogo social en nuestra organización que tire del carro? Son preguntas que también hay que, tenemos que hacernos. Y entonces, al final, podremos decir o podremos plantearnos meter tecnología. Entonces, es el ejemplo que siempre cuento, que no es gracioso, pero me hace gracia. Un señor que va a Lebeck Merlin y dice quiero quiere un taladro. Entonces, ¿usted qué, ¿Para qué quiere un taladro? Porque quiere poner un cuadro en la pared. Pues, Usted quiere poner un cuadro en la pared. Igual es con un agujero, sin un agujero, con una ventosa, con un... Usted igual no quiere un taladro. ¿no? Primero tenemos que reflexionar sobre cuáles son nuestros procesos sobre cómo estamos haciendo la transformación, sobre cuál es mi estrategia. Y a partir de ahí, claro, necesitaré conocer, tener una, una vigilancia un poco de qué tecnologías hay por ahí que me puedan ayudar a mí como organización a hacer mejor mi trabajo. A liberar de tiempo a la gente de mi organización para que lo dedique a lo que lo tiene que dedicar. Hacer los procesos más eficientes, tal. Al final, o sea, cuando hablamos de eficiencia y eficacia, estamos hablando de Disponer de más tiempo para hacer nuestra labor y tener más impacto en nuestras personas, como las hemos llamado, beneficiarias. Entonces, ahí es donde podremos plantearnos sobre las soluciones digitales. Pero hace falta una vigilancia, hace falta compartir experiencias, porque es muy difícil. Eh, os he dicho que la tierra se mueve, la tecnología se mueve y dices, joder, ¿y qué tengo yo ahora para poder um, hablar con esta persona en su domicilio? Porque igual tengo una tecnología de 20 euros, igual tengo una de 10 pues lo ideal sería que alguien que haya hecho eso con una experiencia similar comparta esa experiencia contigo. Si no sería complicado. Entonces, la pregunta sería: ¿de qué manera conocemos soluciones digitales o hacemos una vigilancia digital activa? Y a partir de ahí, comprar. ¿Vale? Aprovecháis el Black Friday, eh, habláis con, con alguien que controle un montón de tecnología, y a partir de ahí vamos incorporando soluciones digitales. Y quedaría así. Este Mare Magnum de Ideas... Hemos querido ponerle como dos colores. Hemos empezado hablando de lo que está un poco fuera, que es el entorno, y la misión y valores, porque lo que sería propiamente el marco en verde, es decir, vale, yo para terminar hablando de soluciones digitales, hago de dentro hacia afuera. ¿vale? Mis personas beneficiarias, en torno a las cuales tengo un ecosistema de apoyo que son mis personas de la entidad, todo esto lo tengo que articular con unos procesos y la última capita de la cebolla, o en este caso de, del bocadillo, serían las soluciones digitales. A mí me gustaría que nos fuéramos al café con cuatro ideas de este marco. Uno, eh, no nos atragantemos con eh, los conceptos digitalización, transformación digital. Pero no es lo mismo, no es lo mismo la digitalización que la transformación digital. La transformación digital es una transformación cultural y la digitalización es pasar de la libreta a los ceros y unos, ¿vale? O sea, yo os pediría tener cuidado cuando utilicéis estos dos conceptos. Primera idea. Segunda idea, la transformación en la era digital, como transformación cultural que es, es un proceso no solo lento, sino que es inacabado. O sea, la mala noticia de hoy es que, eh, como dice Santi, la Tierra tiene la manía de seguir dando vueltas, ¿vale? Inacabado. El otro día en la Asamblea de Artes tuvimos una persona especializada en digitalización de servicios públicos eh, que nos hablaba desde, desde Inglaterra y lo que nos decía en Inglaterra claro, claro lo que siempre te parece que más allá se hacen las cosas súper bien ¿no? y te dice, en Inglaterra, en Inglaterra todas las entidades del tercer sector y los servicios públicos están en la fase de digitalización la transformación digital todavía no se ha abordado esto va lentísimo lo digo para, bueno, para que no nos entre el bajón hoy viernes. ¿vale? Eso, idea, ¿eh? proceso lento y siempre va a estar inacabado. Tercera idea. Cuando se nos aproximan centros tecnológicos, empresas proveedoras de tecnología, eh, muchas veces no sabemos qué encaje dar a esa propuesta tecnológica que se nos pone a disposición en nuestra actividad. Lo que proponemos, este melón, abrir este melón, creemos que eh, va a facilitar el que le encontremos un mejor enganche a esa I más I que se da en Euskadi, en los centros tecnológicos, señalo a, a Rubén de Tecnalia, pero eh, eh, locura, ideable, estáis aquí y, y, y, y estáis eh, estáis en esto. ¿no? O sea, eh, eh, hacer esta reflexión es la única manera para que cuando eh, esa cooperación entre quienes desarrollan eh, la más de más y tecnológica y quienes la podemos aprovechar tenga sentido. Este es la última de las ideas, es un marco con el que iniciar el camino. Yo eh, os animo a que en la próxima junta o asamblea, eh, en, de seguro que va a salir la palabra digitalización o transformación digital, os remanguéis, abráis este melón y tiene la pretensión de que abráis el melón con un cierto orden. ¿vale? Aquí os queda a vuestra disposición. Y sí que os queríamos compartir también que con el apoyo de mucha Fundación A, eh, durante este año vamos a eh, continuar con el despliegue del marco. Pasa a ser entidades guipuzcoanas, preferentemente las pequeñas y medianas, que son esas que nos han inspirado, en las que nos inspiramos eh, tanto para esa eh, propuesta de Marco como para ahora el despliegue. Cómo desde esos equipos pequeños, eh, profesionales pequeños o, o voluntarios pequeños con no tanta capacidad financiera y de tiempo, sobre todo de tiempo, eh, cómo eh, desplegar esa estrategia de despliegue, probarla y sin duda crear una guía que servirá para para otras entidades. Eh, ahora nos hemos ganado un café porque yo entiendo que esto de la transformación digital nos puede abrumar pero creo que lo tenemos que aprovechar, este es un momento y en este caso si la pandemia algo poco positivo a, eh, ah, nos ha puesto como tercer sector encima de la mesa es que nos hemos quitado muchos miedos, muchos complejos, hemos trasteado ya mucho y, y le hemos visto la, la oportunidad ¿eh? con lo cual a por el café y a por la transformación digital Es que ricasco.